¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto en México. Espero que tanto ustedes como los cercanos a su corazón estén bien. Les cuento que hace unas semanas, en una reunión que tuvimos con algunos padres de familia que son parte del de escenario de las enfermedades raras, eh, tuvimos una charla muy interesante. Y uno de los puntos medulares eh, que se trataron en la charla fue lo difícil que es llegar a un diagnóstico preciso y a, eh, en ocasiones, cuando se puede, cuando hay el medicamento, a acceso al mismo. Eh, todos los integrantes en aquella charla hablamos de las vicisitudes. Bueno, también recordamos que con la aparición de el proyecto Pido Deseo y la Federación Mexicana, algunos caminos han sido más cortos, algunos esfuerzos han sido menos desgastantes, porque la Federación, pr primero porque el proyecto Pío en Deseo conoce la ruta crítica, y después porque la Federación la aplica a quienes nos consultan acerca de, de este tema, una, una guía para para acceder a tratamiento, pero primero acceder a diagnóstico, <coughs> etc. Bueno, en razón de esa charla me voy a permitir en los próximos minutos hablarles de lo que yo he, digamos, entendido como la ruta crítica que se tiene que seguir como guía para tener acceso a diagnóstico y luego a tratamiento si éste existe en el mundo. Ok. Hoy tenemos claro que las enfermedades raras existen. También tenemos claro que todos podemos ser parte de este universo. Nos puede tocar un pequeño con una enfermedad rara. Bueno. Bueno. Como en México, salvo los servicios de salud de Pemex, los otros servicios de salud de las instituciones de la República no tienen un sistema avanzado de tamizaje neonatal. Es muy difícil que al nacimiento, dado que no se les hace tamizaje, nos puedan informar que nuestro bebé trae un padecimiento. <coughs> Perdón, <coughs> He tenido mucha tos. <coughs> cuando finalmente nace el bebé sin mensaje, al paso del tiempo, semanas o meses, nos percatamos de algo raro que está sucediendo. Y cuando nos damos cuenta que eso raro que está sucediendo no para, es decir, cada día se presenta de manera más cruenta el síntoma, más vulnerante la condición, sabemos que estamos en un problema, que nuestro bebé tiene un problema. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos seguridad social, tenemos que llevarlo inmediatamente a una consulta preliminar en la que se nos pueda dar luz acerca de si el bebé tiene algún problema que es grave, o es algo que no es complicado y requiere de una medicación sencilla. Pensemos que el caso es grave. Entonces, en la institución que nos atienden, nos van a decir que el bebé presenta un cuadro complicado y que le van a hacer algunos estudios. En el momento que se nos dice esto, tenemos que tener muy claras tres cosas. Uno, que se pueda instruir este estudio lo más rápido posible. Dos, que el cuerpo de médicos que atienda a nuestro bebé tenga la participación de un genetista. Y tres, que los resultados sean analizados en un comité de expertos de enfermedades raras. Cuando se tiene la información, de este procedimiento ya con resultados específicos y se nos dice, en efecto, el bebé tiene un problema llamado, vamos a llamarlo ahora mismo, la enfermedad de Gaucher. Y es un desorden que tiene que ver con la carencia o la mínima presencia de una enzima que es vital para que el bebé pueda tener una vida normal. La enfermedad, nos van a explicar, es una de manera sencilla que no permite que el bebé, al no tener una enzima beta betaglucocerebrosidasa, ese bebé no puede deshacerse de las grasas. Y esas grasas se le van a ir al hígado, al vaso, a la médula ósea. Lo que tenemos que hacer inmediatamente después de eso es ir a una consulta genética, un asesoramiento genético, para que el experto en genética nos diga qué tenemos que hacer, cuál es el paso que sigue. En el IMSS, en el ISTE, en PEMEX y en SEDENA hay expertos genetistas que tienen que asumir el compromiso de informar debidamente de la condición que guarda el pequeño y los pasos a seguir. ...a partir de la identificación de la enfermedad. Ok, ya tenemos al genetista. El genetista ya nos está dando toda suerte de información. Ahora, necesitamos saber si con esa información que tenemos... ...podemos entender si existe un medicamento... ...que pueda apoyar los esfuerzos por mantener con salud digna a nuestro paciente... ¿El medicamento puede curarlo? ¿El medicamento es un paliativo? ¿El medicamento responde a las necesidades del bebé? El genetista seguramente nos va a informar. En este caso el genetista nos informa, sí, hay un medicamento. Existe un medicamento, pero es de alto costo. Y entonces el instituto, vamos a pensar en el IMSS, ya tiene a pacientes con este asunto, con esta enfermedad. Va a tener que pasar a un comité para que ellos evalúen si su paciente es elegible, porque nosotros hemos dado un diagnóstico que ellos tienen que validar. Entonces el bebé pasa al comité. Y el comité dice que sí, que el bebé tiene la enfermedad de Gaucher y que requiere un tratamiento de reemplazo enzimático, que existe y que el instituto compra pero que en este momento, pues, eh, dadas las condiciones, eh, no están incorporando nuevos pacientes porque eh, ya se cerró eh, la cauda del dinero que se aterriza para la compra de estos medicamentos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que conocer nuestros derechos. Y el derecho fundamental que tenemos que conocer es lo que marca el cuarto constitucional y que se refiere concretamente a la atención a la salud de todos los mexicanos. Y en ese cuarto constitucional no dice, ah, a menos que tenga una enfermedad rara. Entonces tenemos que obligar a que la institución cumpla con el mandato, cumpla con su obligación, somos derechohabientes, tenemos un pequeño que tiene una enfermedad que tiene un tratamiento que se le puede aplicar, no es una cura definitiva, pero es el medicamento que puede mantenerlo en condiciones Inigualables, No desaparece la enfermedad, pero, pero sí los síntomas <coughs> y se lleva una vida, así nos expresaron, bastante regular como la de cualquier otro, salvo que hay que ir a infusiones cada 15 días. Bueno, ya sabemos que tenemos ese derecho. Ahora, ¿cómo obligamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, a que cumpla con su obligación? Bueno, les señalamos que somos derechohabientes con garantías plenas, que tenemos un niño que depende de la institución, porque nosotros somos derechohabientes, y el niño que tenemos, por consecuencia, lo es, y que tienen que darle el medicamento que requiere, porque esta objeción que pusieron acerca de que ya se aterrizó la plataforma de recursos y ya no hay más recursos, no es cierta. Un paciente diagnosticado, con derecho a de evidencia plena y diagnóstico confirmado, tiene derecho de ser atendido de manera obligatoria e inmediata. Eso marca la Constitución. Eso marca la Ley General de Salud. Entonces, si ustedes conocen los derechos, no los pueden obviar ni los pueden retrasar. Vamos a pensar que la institución no quiere hacerlo. Bueno, ustedes recurren a nosotros, a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y nosotros trabajamos sobre un documento que le hace ver a la institución que el paciente merece la atención, que ese es un derecho inalienable y que, por supuesto, no tiene que esperarse al año que viene porque la enfermedad no tiene tiempos de espera. Y tenemos que obligar desde la organización desde esta entidad que es una organización de la sociedad civil para que se cumpla con lo que ordena la constitución y la ley general de salud nosotros vamos a acompañar el esfuerzo de la familia de este paciente hasta llegar al último tramo que es el acceso okay. Ese es el caso de alguien que tiene una institución de asistencia. Pero ¿y cuando no se tiene una institución de asistencia? Bueno, habrá que buscar que en este caso el Seguro Popular se encargue del tema. Porque la buena noticia que tenemos es que el Seguro Popular ha determinado por un trabajo intensísimo que hicimos con ellos poner a los enfermos lisosomales y a otros de enfermedades raras bajo tratamiento. <coughs> Manejan una condición de edad, el, el pequeño tiene que tener cierta edad para poder ser elegible y no pasarse de cierto límite, <coughs> pero si es un pequeño, entre los 0 y los 10 años lo tienen que atender. Si pasa de esa edad, pero sigue siendo menor de edad, tenemos que hacer a que se atienda, porque aunque el Seguro Popular tiene determinaciones en cuanto al límite de edad, podemos reclamar de manera absolutamente inmediata que el atender a un paciente con 10 años y no atender a uno que tiene 11 años es un acto discriminatorio. Les puedo comentar que en el 90% de los casos en que hemos hecho un trabajo en ese sentido, es decir, poner a pacientes de más de 10 años en tratamiento, ha sido posible porque se llegó a la conclusión de todas las partes de que era el derecho que asistía al niño. A veces los funcionarios no quieren hacerlo, hay que obligarlos, ellos no son los que deciden. Los que deciden son los documentos que la Constitución avala, que la Ley General de Salud avala, que las instituciones tienen como compromiso a cumplir. Entonces se les tiene que obligar. En México muchas personas no conocen sus derechos y entonces los olvidan y entonces los pierden. Bueno, en el caso del paciente que no tiene derecho a viencia, ese paciente tiene que acudir al, al Seguro Popular y el Seguro Popular tiene que instruir que a ese paciente se le facilite un trayecto que pueda llevarlo a una condición de orientación genética, porque ya tiene un diagnóstico previo que aludió hacia la posibilidad de una enfermedad rara, porque en el Seguro Popular le hicieron una serie de estudios y determinaron que puede tener una, puede tener una enfermedad rara. Estudios posteriores con una muestra específica se mandan fuera del país, lamentablemente, y en, y en esa muestra se identifica si el paciente tiene realmente o no una enfermedad rara. Bueno, ya determinaron que sí la tiene. El, el, el Instituto, perdón, el Seguro Popular se tiene que ocupar del paciente. Porque esa es una determinación por decreto presidencial. Yo estuve en la lectura de ese decreto en el Estado de México con el presidente Felipe Calderón. Dijo, todos los lisosomales en México ya tienen derecho de ser atendidos en el Seguro Popular. ¿Okay? Así lo hemos hecho que sea en verdad una realidad. Ya tenemos al paciente en el Seguro Popular, ya le están dando tratamiento. Ahora lo que sigue para él y para el paciente que sí tenía atención institucional es que no solo se le ponga en tratamiento porque existe y está a la disposición, sino que el tratamiento sea matrimoniado con seguimiento, con una multiplicidad de actividades de muchos especialistas en el ramo. Su médico específicamente, su genetista, un neurólogo, un especialista en salud mental. Porque un enfermo con padecimientos raros requiere todo eso. Las familias que tienen un enfermo con padecimientos raros o con enfermedades raras, más bien dicho, están enfermas. Porque el problema es uno mayúsculo. Entonces tienen que tener asesoramiento psicológico. Tienen que tener una carpeta de eh, observación y de investigación que tiene que ver con lo clínico, que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con lo radiológico, que tiene que ver con todo, con todo, absolutamente con todo. Un especialista en hematólogo, un especialista en neurólogo, un especialista eh, de primer nivel, etcétera. Tienen que tener todo, absolutamente todo. Si el acceso se dio y el seguimiento está siendo una pauta constante, el paciente va a tener una oportunidad maravillosa. Si el medicamento se dio pero no hay pautas de seguimiento, el paciente va a tener una condición buena, pero no la mejor. Y tiene que exigir que exista este universo de especialistas que estén a la disposición, porque esto es una condición que tiene que ver con múltiples escenarios de expertos para que le den seguimiento correcto. En otras partes de Latinoamérica es el protocolo a seguir. No se encarga un médico, se encarga un grupo de especialistas en varios temas de atender a este paciente. Y dentro de todo este escenario, ¿qué tiene que ver con la federación o qué tiene que ver con el proyecto Pidiendo Bueno, nosotros hacemos seguimiento personal de cada paciente, y lo apoyamos acompañándolo hasta el último escalón que tiene que subir. Antes esto era muy complicado. Ahora el IMSS, el IST, Pemex, se den a los servicios de salud de algunos estados y el Seguro Popular hacen que sea posible. Pero siempre, esto lo tengo que decir puntualmente, porque los papás obligamos a que así sea porque las familias y los grupos de pacientes empujamos porque se den los procedimientos. Los médicos, y habrá que decirlo con toda firmeza, con toda certeza, <coughs> con toda responsabilidad, los médicos no son los que se comprometen a que el medicamento esté listo para los pacientes, porque algunos de ellos dicen, no hombre, si yo pido un medicamento de estos, nos van a cortar la cabeza. Esa es la ruta crítica que deben de seguir, Ese es paso por paso lo que deben de hacer el diagnóstico, el acompañamiento genético, la orientación del mismo genetista, la inclusión en algún sistema de salud que les va a dar atención, la obligatoriedad del sistema de salud para poner a su disposición medicamentos cuando existen, la obligatoriedad de darle seguimiento multiprofesional, es decir, con muchos médicos a su disposición, y el seguimiento para resultados que cada seis meses deben de entregarse a las familias como el avance que está teniendo su paciente a favor de su salud, o en algunos casos, lamentablemente, el estado de resultados que no es muy benévolo. Eso se tiene que hacer. Si no se hace así, no hay oportunidad. En mi caso, mis hijos llegaron al Instituto Nacional de Pediatría porque no teníamos seguridad social de otra. Yo los llevé al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí nos dieron el diagnóstico. El diagnóstico fue, fue acompañado a partir de ese momento con un especialista genético que nos orientó, el especialista genético nos informó en aquel momento no hay ningún tratamiento que se les pueda dar, años después, cuatro años después hubo el tratamiento e inmediatamente nos informaron que ya había un tratamiento, entonces acudimos al instituto que ya teníamos a disposición que era el ISTE porque la mamá de mis hijos trabajaba en el gobierno o se puso a trabajar en el gobierno y eso permitió que ellos tuvieran acceso a un tratamiento específico que estaba garantizando por eficacia y eficiencia la oportunidad de darse en México. Así partimos hacia un escenario que permitió, uno, el acceso, dos, el seguimiento, tres, algo que es muy importante, nosotros hicimos un ejercicio amplio de testimonio videograbado y fotografiado, para que nosotros mismos observáramos la evolución a favor ha sido maravillosa. Y entonces podemos decirle a la gente que si siguen la ruta crítica que nosotros seguimos pueden tener resultados. Y ahora más fácil. Si nos informan que requieren apoyo en la ruta crítica que han de seguir, nosotros se los vamos a dar. Sabemos dónde están las llaves. Sabemos dónde están las puertas. Sabemos dónde están los pasadizos. Sabemos dónde están los puentes. Sabemos dónde está la carretera. Ya no tienen ustedes que buscarla ya no tienen que andar preguntando, nosotros ya sabemos dónde está todo eso. Y podemos ayudar de manera inmediata. Recuerden, al percatarnos de algún problema con el bebé, hay que llevarlo inmediatamente a una institución de salud. En la institución de salud nos van a indicar si el bebé requiere de una atención más especializada y nos van a hacer una cita para que médicos especialistas en hematología, en neurología, genetistas atiendan en el caso del bebé. Así lo tenemos que exigir. Después, cuando se identificó el padecimiento, tenemos que ver si existe un medicamento. Y si existe, hay que obligar a la institución, porque ese es el derecho que nos asiste, a que se le traiga a nuestro pequeño. Siempre con el acompañamiento genético para orientación y, por supuesto, una ruta que sea más segura, dado el conocimiento que tienen ellos. El genetista y los otros médicos involucrados tienen que hacer que sea posible aterciopeladamente poner al paciente en tratamiento. ¿Eso es posible en México? Sí, sí es posible si conocen sus derechos. Y después el seguimiento específico durante todo el tiempo que sea necesario. Un paciente con enfermedades raras no deja de hacerlo, nunca, a menos que tenga una terapia génica o genética, así se les llama, que van a existir en algún punto. Pero por lo pronto tienen que tener medicación de por vida, tratamiento de por vida. Por eso es tan importante que la ruta crítica sea avanzada con precisión. ¿Es un derecho que asiste tener un medicamento? Sí. Sí, sí existe. Y si no existe, el trato más justo y digno a terciopelado que dignifique la estancia de un paciente en un, en un nosocomio, en un hospital. Que se nos indique cómo podemos ayudar para que su viacrucis no sea tal. Porque no existe un medicamento. También con el acompañamiento de expertos en salud mental, también con el acompañamiento de expertos en, en problemas neurológicos, también con, ese, también con el acompañamiento de una trabajadora social que, que ayude a la familia. Eso es muy importante. La ruta crítica es una que se debe seguir paso a paso para llegar al resultado. Si logramos hacer esto, no tenemos problema. Por favor, escuchen este video cuantas veces sea necesario para que entiendan lo que tienen que hacer. Y cuenten con nosotros para que los podamos ayudar a que este camino sea mucho más dúctil, mucho más sencillo, mucho más franco, mucho más directo. Yo me tardé meses en entender esto. Si ustedes recurren a nosotros, se van a tardar unos cuantos días. Muchas gracias.